Bueno, ¿cómo estoy? Una pregunta complicada a veces para contestar cuando hay sentimientos de por medio, ¿no? Eh, arrancar con mal, ¿por qué? Porque mientras hay un alta, mientras hay una celebración, mientras se eh, tocan bandas, no sé por lo más o menos lo que tengo entendido, me corregí si sí, sí, sí me equivoco en eso. Eh, nosotros en una misa, eh, celebrando, por así decirlo, el primer aniversario de, de su muerte, muerte eh, en un incendio, en lo de este chico Petinato. Eh, después de un año que se cumple, ¿no es cierto? Y, y llegamos a esa misa, resulta de que mientras alguien está celebrando, nosotros... Estamos con una familia totalmente destruida claro. y donde su propio padre no pudo ni siquiera asistir a la misa. ¿por tu padre no pudo asistir a la no, misa? No, desde que pasó esto, desde que pasó esto, a los pocos meses, empezó con problemas de salud severos sí. muy, muy graves. Sí. Y, y es su actual condición. Eh, imagino, Hernán, bueno lo que se debe sentir nosotros desde nuestro trabajo de comunicadores... Eh, como, como participantes activos de la sociedad muchas veces nos encontramos en este programa quejándonos por la lentitud de la justicia eh, y entiendo que cuando uno pierde a un ser querido en tu caso, has perdido a tu hermano esa lentitud se debe volver más dolorosa aún Sí, es interminable primero déjame decirte que enterrar a, una, a un ser querido eh, cuando uno por lo general entierra a alguien es por una desgracia, digamos, ecoso, un accidente o... El enterrar a alguien sin saber exactamente lo que pasó, más allá de lo sí. que cada uno puede saber ¿eh? con certeza lo que pasó o no, eh, sin que hubiese una explicación, no importa, real, falsa o no, pero sobre qué pasó. Sí. Eh, es como es como un vuelo que se posterga, claro. ¿no es cierto? Sí. Y, ¿Para vos qué pasó, Hernán? Bueno, lo que pueda parecerme eh, a mí o, o a cualquier persona, de acuerdo a su sentido común, y, y los hechos que, que, que fueron mostrados a la vista hasta, hasta la fecha, eh, es muy sencillo. Hay una persona rociada y una que no está rociada. Hay una viva y una muerta. Uh -huh. Hay una persona que está... ...muerta, y eh, cuando se hablaba de esta gran amistad, ¿no? Fíjate vos, la gran amistad, López también, que ha venido a tu piso... Este, Alejandro. Alejandro, sí, amigo. una gran amistad, sí, sí. de hecho los pacientes que fueron ayer a la misa, lo mismo, que se largaron a hablar y en llantos, lo cual muestra cómo era Melchor... No con Felipe, sino con todo el mundo. Sí, él se entregaba a, claro. la, a, a la vocación, a la profesión y, y cuidaba o a sea, cada hablaba. uno de sus pacientes como si fuese el único. Igual como yo dije claramente, acá la palabra amistad es muy grande. Amistad son... Las amistades de él que yo veía en los cumpleaños, en las sí. reuniones familiares, esas son las amistades. ¿sabes? no vivía con Felipe, no hubo episodios donde contaron que vivían con Felipe convivían. No, no, no. Es una relación. Que, claro, que lo había llevado varias veces, eso, eso, que sí. lo había llevado varias veces, sí, como también llevó a otras personas. Porque era una metodología claro, que utilizaba claro, tu no, hermano. no No es que con uno sí, con otro no, no, no, no. manera. Después pueden decir si les parecía bien, si les parecía mal, lo que fuera, pero es una realidad. Eh, entonces. Lo, lo que estaba diciendo, eh, de tales amistades, ¿no? de, de que teóricamente este chico a lo mejor lo, él lo sentía, ¿no? Claro. Y lo que fuera, eso, uno no está en la cabeza de cada quien. Ahora, no parece raro que tanta amistad, esto y lo otro, eh, no lo haya intentado sacar, no haya dado el informe inmediatamente de que hay una persona. Que se, ...que se está quemando en ese momento. ¿Cómo, ¿Qué te contaron, vos siendo el este, principal que te, lo damnificado? Que tengo, lo que he entendido es eh, nunca se pidió ayuda. ¿Mm? Eh, es más, creo que hay una declaración de una vecina... Sí. ...que dijo que una de las cosas que más le llamó la atención... ...que fue de las primeras personas en, en juntarse en ese, en ese momento, en ese episodio... ...fue que nunca le dijo que había hay una, una persona adentro. Persona o sea, cosas que llaman poderosamente la atención, sí. aunque no hubiese una amistad, no sé si me entiendes. Sí, sí. No, no, ¿no? Porque es, porque es humanidad, una cuestión humanidad. normal. Sentido claro, de humanidad, claro. Salís corriendo, mirá, por favor, hay una persona, ayudalo, lo que sea. O sea, si vos de golpe no tuviste la oportunidad, o llámese... Eh... Matías. Sí, ¿Me parece, o lo... Hernán, o está descartando la posibilidad que haya sido un accidente? Mirá, eh, lo que yo pueda... ¿Qué, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, lo que yo pueda, en realidad... Eh sentir eh, de forma personal, también me tengo que, que atener a esperar los resultados eh, a nivel de la justicia, a nivel formales, ¿no es cierto? Pero como vuelvo a repetir, eh, una persona que eh, está fallecida, la otra no, un no pedido de auxilio, un no tratar de ni siquiera intentarlo, porque vos me digas, bueno, intenté sacarlo, no pude, o punto, soy, sí. perdón, vulgarmente, soy cagón, pensé en lo mío y listo, claro. todo es apto. Pero lo que no es apto sí. es no inmediatamente, más allá de la decisión que hayas tomado en ese momento, es no buscar ayuda para esa persona que está dentro y mucho más aún cuando te llenas la boca diciendo de la palabra amistad, ¿no? Abandonó. Claro sí. Mínimo. ¿Cómo dijiste, Matías? Que lo abandonó. Bueno, lo abandonó. Según tus palabras. ¿A ¿Abandono de persona? Pero por supuesto. que hubo. ¿Un abandono de persona? Pero por supuesto, sin hablar de que si hubo un homicidio o no lo hubo. Eso lo tiene que probar la justicia. Y el tema de que es, es un apellido fuerte, Petinato. Por supuesto que sí. Alejandro, eh, perdón, eh, Hernán, acá Alejandro, sí. eh, amigo de... De Melchor, hermana, sí. Eh, habló de poder, sí. digamos, por, de la familia Petinato dentro de la justicia. ¿Tenés idea de, de, de a quién se refería? Digamos, porque esta causa no, está avanzando yo no, debido a esto. No tengo idea, en, en, digamos, a quién se refiere. O sea, que saber eh, lo que pueda decir en cuanto a poder, que por supuesto es una familia del medio, es una familia conocida, es un músico muy conocido, eh, eh, que está en poder, por supuesto que hay. Ahora, eh, también ese poder empieza y termina hasta dónde o no la justicia permite llegar. ¿no? ¿Sí?